Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre Me rodearán los justos Porque tú me serás propicio Una vez más Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre Repitan eso conmigo Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre repítanlo todos una vez más. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Lo pueden hacer mejor. Una, dos y tres. Saca. Un aplauso para Jesús. Siéntese. Saca mi alma de la cárcel. Póngamelo ahí, 142 okay. Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre <risa> David había entendido Está en la cueva Y se sentía mal Porque estaba en una cueva Se sentía limitado se sentía turbado era un hombre libre como el viento pero ahora se siente turbado se siente triste se siente en una cueva Está escribiendo en una cueva te están matando, buscando para matarte te han hecho meter en una cueva un hombre que saltaba por los desiertos por los campos con su arpa cantando adorando a Dios, matando leones matando osos y pastoreando una nueva y ahora lo han cerrado lo han cercado y se encuentra en una cueva Y dice aquí No te puedo alabar Encerrado no puedo alabarte En medio de esta situación es imposible alabarte Y le dice para poder alabarte Saca mi alma De la cárcel Porque él se sentía como en una cárcel Porque la única manera para poder usted alabar a Dios Es cuando Dios le ha sacado de la cárcel la única forma para usted decir aleluya cuando usted está libre por el poder de Jesucristo y vivimos, quiero que me entienda porque el mensaje es sentido vivimos en un mundo caído habitado por personas pecaminosas y con gente con entendimientos limitados y vivimos en una sociedad egocéntrica donde todo el mundo quiere su bien personal no le importa el vecino y en una sociedad que estimula decisiones individuales por encima de cualquier otra cosa Haga usted con su vida lo que quiera, escuchamos a decir mucha gente Y cuando usted le dice a alguien, haga usted con su vida lo que quiera Está diciendo, haga con los hombres lo que quiera, incluso con Dios haga lo que quiera Gente limitada que aconseja, gente necia, gente torpe, gente ignorante Que lleva a los abismos a las personas y entonces de un momento a otro usted termina como usted se salió a hacer lo que le dio la gana no le importó lo que decía Dios no le importó lo que decía eh, eh, su líder espiritual ni la Biblia usted no le importa nada usted queda en una zona que se llaman zonas grises donde todo se ve oscuro, donde todo se ve gris y aunque usted sabe que la palabra es verdad lamentablemente la palabra no puede obrar en usted, no está usted disfrutando la bendición de Dios, si aquí hubiera gente, si la mayoría, bueno hay algunos, pero si la mayoría de personas supieran que es experimentar, la presencia de Dios, el toque de Dios, la bendición de Dios cuando se llega a la casa de Dios, aquí sucederían cosas demasiado extraordinarias, pero uno encuentra, uno mira la luz del espíritu, tantas personas que hay aquí, y uno ve que hay gente que tiene el alma fragmentada el alma lo hemos dicho miles de veces es el asiento de las emociones y los sentimientos allá en el alma cuando alguien está sano en el alma está sano por fuera cuando alguien está enfermo en el alma está enfermo por fuera todos los asesinos comenzaron primero con su alma hecha pedazos su corazón ennegrecido Del corazón es donde vienen todos los pecados Toda la maldad, toda la iniquidad Todos los sucio, todos los asquerosos Y si alguien está enfermo en el corazón y en su alma Es un enfermo mental Y de hecho es un enfermo por fuera Y el diablo no tiene un interés especial En que su alma esté partida En que su alma esté dividida En que su alma esté fragmentada y uno escucha, y escucho mucha gente en 20 años de pastor, que me han dicho, pastor, me rompieron el alma. Es que yo no sé qué hacer, me rompieron el alma. Es decir, su alma está fragmentada. Su alma está dividida en partes. Y por eso usted no va a poder disfrutar cómodamente de los lugares celestiales en Cristo. El enemigo entonces toma una parte del alma la parte que está débil ¿no? la parte que está más débil de usted él mira dónde está su, mal de, su debilidad y comienza allí ya sea por cuestiones del pasado por cuestiones de pecado por cuestiones de debilidades lo lleva a regiones de oscuridad y en esas regiones de oscuridad lo lleva cautivo y prisionero a esa cueva por eso es que hay mujeres que hoy se sienten bien, pero la próxima semana están en depresión. Otras que salen de la iglesia llena de fuerzas y dicen, que bien Dios me hizo esto, pero al otro día sus emociones están cautivas y están prisioneras y usted no puede ser libre. Una semana están bien y otras están angustiadas. Ese es el síntoma de que su alma está en pedazos de que hay un tumor allá maligno en el alma, de que hay un demonio que ha fragmentado su vida y que la ha metido en regiones y en prisiones de oscuridad y usted necesita en esta tarde el poder libertador de Jesucristo. Escúchenme bien, escúchenme bien, sabemos bien que el diablo establece esa área del alma en regiones de oscuridad, Aquí hay mucha gente que está en regiones de oscuridad. ¿Y para qué el diablo saca a alguien y lo lleva a regiones de oscuridad? Para ministrarle. ¿Sabía usted que el diablo ministra? ¿Sabía usted que el diablo ministra? ¿Sabía usted que el diablo todos los días le dice cosas a sus oídos? No vuelva a la iglesia, no vuelva a Dios Aléjese de Dios, aléjese de la palabra, aléjese de la iglesia Pero la Biblia dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida Eterna, ¿para dónde me voy? Si solo tú tienes palabras que levanta, ¿para dónde me voy? Si solo tú tienes palabras que dan fuerza, ¿para dónde me voy? Si solo tú tienes palabras que me edifican, ¿a dónde iré? ¿A dónde? Cuando el diablo ha logrado llevarlo a usted a regiones de oscuridad, allí le ministra. ¿Usted no ha visto que el león no ataca? A la manada cuando está a fuerza Sino que él analiza Por un tiempo Cuál es la débil Y cuál es la que se va quedando De las más fuertes La más débil Y él la va analizando Y cuando el diablo ruge Como el león que es Y asusta a la manada La más coja ya la tiene lista Y va por ella Y le ministra desgarrándola Destrozándola Haciendo pedazos Y acabando con su vida Y aquí de igual manera cuando alguien no tiene una vida cercana con Dios Cuando alguien no está agarrado de la mano de Dios Como tiene que agarrarse El diablo fácilmente te agarra y te lleva a regiones de oscuridad Y allí te va a ministrar miedos Allí te va a ministrar enfermedades Allí te va a ministrar inseguridades Allí te va a ministrar pobreza Y vas a quedar atrapada en lugares de desérticos Y en esa cueva aquí hay miedos Aquí hay angustias Aquí hay depresión Quiero decirle cuando que una persona Cuando ha llegado a ese estado Es porque está en cautiverio Y bajo una opresión demoníaca Y aquí hay gente que está Bajo esa opresión demoníaca Incluso hay pastores que están Bajo esa opresión demoníaca Aquí hay gente que está siendo ministrada Por el diablo día y noche Pero si usted cree creía la palabra En esta hora la verdad libre esta palabra que está desnudando al enemigo te hará libre El mí alguien alaba el al Señor alguien dice amén lo creo amén lo creo amén yo lo creo en las regiones de la oscuridad te levantas en la mañana y sientes angustia único de Dios no puede sentir angustia todo el tiempo la Biblia dice, me acuesto y pienso en él, dice el sanista, me levanto y estoy con él. En todo tiempo yo estoy contigo, tú me ministras, porque a ese lo ministra Dios, a ese lo ministra el santo de Israel. Pero hay gente que está destrozada por el diablo, porque de día y de noche el diablo les está ministrando. El diablo aquí no se va a esconder más en nadie, el diablo aquí lo vamos a desenmascarar. El diablo tiene que salir de aquí. Los demonios tienen que porque hemos descubierto tu obra, demonio. Alguien adora al Señor con autoridad. Alguien adora al Señor con autoridad. Yo tengo que saber quién me ministra cada día. Yo tengo que entender si a mí me ministra el diablo todos los días o Dios me está ministrando, aunque sea una evangélica de años tengo que entender quién me está ministrando diariamente, porque tanto veneno en la boca, porque tanto veneno en el alma, porque el diablo te ministra, es por ejemplo a mí, para yo poder dar aquí, yo tengo que acercarme a Dios y decirle Señor, ministrame día a día tengo que decirle dame palabra día a día Señor dame de tu gloria día a día Señor dame de ti Padre necesito ministrar vida a un pueblo necesito alguien puede entender lo que yo estoy diciendo en esta hora alguien puede entenderlo siempre que habla y veneno siempre que habla es una ministra de Satanás, es un ministro del diablo, pero el que tiene a Cristo en el corazón, donde hay atmósfera demoníaca, Pablo arriba, donde el diablo dijo que no, él dice que sí, donde el diablo dice que no se puede, él va a decir se puede. ¿Dónde están los que son ministrados por el Espíritu de Dios aquí? ¿Dónde están los que son ministrados por el poder de Dios aquí? ¿Dónde está el pueblo que ha ministrado por Dios? Alguien levante su mano y diga soy libre en Cristo. A otro lado, demonio con carreta. A otro lado, demonio. Una fuente no puede dar dos aguas, o la da amarga o la da sucia. No puedo estar en la mano de Dios y en la mano del diablo. Usted está hechizada, usted está endemoniada. Usted necesita administración de Dios profunda. Usted necesita que Dios le libere. Usted necesita disfrutar del gozo de Dios. Usted necesita disfrutar de la abundancia de Dios. Usted necesita disfrutar de la abundancia del Dios de la vida. Usted necesita que su cadena sea rota. Usted necesita que la paz de Dios venga a su corazón porque están demoniadas. Salmo 49, 14 dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte nos pastoreará, los pastoreará. Búscalo. Mira lo que a veces hay tan diabólico que descubre al enemigo, como a rebaños que son conducidos al infierno, la muerte los pastorea hay quien Aquí que el diablo los pasto quien es el dueño del pecado y la muerte, el diablo. Bueno, antes de que Cristo lo en pedazo, pero el diablo siempre vino a traer la muerte. La Biblia dice que vino para matar, para matar, para matar. El diablo los pastorea, los pastorea y los conduce al Seol. Si a mí me está pastoreando la vida, si a mí me está pastoreando el Espíritu Santo, yo voy a producir vida. La gente que está mirando va a recibir vida. Lo que está a mi lado va a florecer. Lo que está a mi lado va a prosperar. Lo que está caído a mi lado se va a levantar. Porque yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo la vida de Dios. Ay, santo es el Señor. Pero cuando alguien lo pastorea a la muerte, todo es un conflicto. Es un problema, todo es amargura, todo es veneno. Se vuelven venenosas, se vuelven tóxicas, no ministran sino tristeza, angustia, desolación. Pero el que tiene la libertad por dentro, el que ha sido libertado por Cristo, puede alabar en esta tarde. Ah, sí, sí, puede alabar en esta tarde. Oh, sí, puede glorificar a Dios esta tarde. Oh, sí, puede decir aleluya. Se olen la sepultura. A muchos los han sepultado ya y vienen a la iglesia, pero están sepultados. Son cautivos. Donde la gente siempre habla de muerte porque usted está cautivo. Usted lo metieron en sepultura. Si usted todo el tiempo habla de derrota, usted lo metieron, está muerto. Habla un ataúd. Si usted todo el tiempo habla de derrota, de miseria, de destrucción. Es porque alguien te está administrando palabras y se llama Satanás. Que todo el tiempo te ha hablado oído. Es la hora conocer al que dijo aleluya yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida yo soy la vida yo soy la vida, yo soy la vida y yo vengo a ministrarte de vida ¿Qué dice el salmo 23 que dice el salmo 23 Jehová O la muerte es el pastor me Y nada me faltará Siguiente En lugares De dedicados pastos me hará Descansar Y junto a agua de reposo Me pastoreará Mientras que el sepulturero, el diablo, te ministra en ataúdes, te ministra en la sepultura, te ministra en tres metros bajo tierra, el pastor de los pastores. Te lleva a lugares de delicados pasto Y te hace descansar Y mientras el alma del ministro infernal Está muerta Aguina el alma administrada por el pastor de los pastores Y se confortará mi alma Y me guiará por senda De justicia por amor a su nombre Se ola en la sepultura es el lugar de los cautivos Donde la gente siempre va a hablar de muerte ¿Usted cómo está mal? ¿Usted cómo está destruido? ¿Usted cómo está mi pecado, ni pasado? No está mal destruido Porque el diablo Es el único que le recuerda El pasado oscuro a los otros A los que le ministra pero a mí sabe que me dice el diablo de Jesucristo del pasado yo deshice como nube en tus rebeliones como niebla en tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí la Biblia dice que el Señor en a la profundidad del mar nuestros pecados y no se acordará de ella. pero los que están ministrados el tiempo, recuerdo que el diablo es especialista incluso Saulo a veces pensaba yo maté gente, yo destruí gente y de repente dice, viene el Espíritu de Dios y le dice, ¿quién es el que condenará? ¿quién es el que quién te podrá condenar? si yo soy el que te justificó, yo soy el que te justifique, usted no está santo por lo que usted es es Porque Cristo te limpió, es porque Cristo te revivió, es porque Cristo te perdonó, es porque Cristo tuvo de ti misericordia, es porque Cristo te levantó. Ah, ah, alguien a Dios, alguien a Dios. Cuando el diablo ministra en la sepultura, el diablo te dice, no se va a dar. No vas a salir. No voy a poder hacer esto. ¿Y quién te está ministrando? La muerte. La muerte. El diablo. Inmediatamente yo te identifico teológicamente que esa persona está bajo cautividad y que un demonio le está ministrando día y noche. Y que le ha llenado la cabeza. Tú vas a fracasar tus hijos serán los próximos sicarios tus hijos serán los próximos que vendan la droga en el barrio tus hijos van a morir jóvenes no lo vas a ver crecer está siendo pastoreado por la muerte y cuando habla la muerte habla la muerte y en esta gente el enemigo es el que habla Porque yo reconozco bíblicamente que siempre que el Señor habló, habló vida Cuando usted escucha gente que no habla vida Y aún creyentes y líderes que no hablan vida Te das cuenta que esa vida Ha estado en lugares de cautiverio Y fueron y están siendo administradas por el diablo Pero demonio quien quiera que tú seas Esta iglesia va a renunciar Al ministro de muerte que has enviado a las mentes Esta iglesia va a renunciar al ministro destructor Que le predica a la gente diario Este pueblo se va a rebelar contra tu información demonio. Que dice que no lo vas a poder lograr. Y De repente aparece el Salmo 30. De repente aparece un Salmo que es el capítulo 30. que había estado en la sepultura comienza a gritar y a cantar oh Jehová hiciste subir mi alma de la muerte del Señor me diste vida para que no descendiese a la sepultura es decir cuando el diablo ya me llevaba rumbo a, la, a sepultarme apareciste tú Jehová Apareciste tú Jehová Aquí está Jehová ¿Cuánto creen que Jehová está aquí? Apareció aquí el que ministra ¿Cuánto creen que aquí está el que ministra? Entonces ya vino aquí Levante entonces su manos y vino al altar Cierre sus ojos Los que creen que aquí está el que ministra Los que creen que aquí está el que saca la vida de la cárcel Que aquí está el que va a ser para siempre ¡Pedazos! Espíritu de muerte Espíritu de enfermedad Espíritu de derrota Espíritu de queja y de víctima A mí nada me sale bien ¿Por qué me pasa esto? Ahora mismo te va a pastorear Jesús